Oh, un generador de estos, tú. ¿Estos ¿No son los que dan la vara de Blaze o qué? Oh, mi granja aquí, chaval. Está muy lejos, ¿no? Está muy lejos. Está muy lejos, chaval. ¿Eh? Tenemos una granja en el Nether, tú. ¿Qué dices? Vamos a Nether un momento. Y ahora venimos. Ojo, ¿eh? está entrando más rápido. Oh, se peta, se peta. Y se me está petando. Ay, no tengo flechas. No tengo flechas tú. No. Vamos a investigar por aquí a ver qué hay. Eh, Esta es la llave. La que la lleva encantado ¿no? algo. Vale. Tenemos antorchas, así que. Vamos a ir marcando esto. Me voy a meter un momento, vale? Vamos. A ver, le cuesta como cargar al principio. ¿eh? Dejar por aquí cositas vamos a ir con mucho oro de aquí nice cuidado con esto Ah, está un creeper. No, no es un creeper, es, es este tirándome bolas, tío. Hay que ir con mucho cuidado. si quiero es una cueva creo puede ser Otro, oh, perfecto, oh, genial. Vale, hemos encontrado otro, tíos. Así que esto ya nos vale. Ahora habrá que matar. que te ataque se lo lleve todo el pico, eh. complicas se hacer el puente, tío Está, ¿eh? uh, vale. Aún no llegamos ahí. Nice. yo. Voy ir dejando lo que es de magma. ¿Hacia dónde va? Esto es un túnel y hasta esto es el final, ¿no? Eh. get the guys. pegan tío vale, esto es lo que, lo que he leído que hay que pillar para para las pociones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 En el Nether tú. ¿Qué dices? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todo está ya señores ¿Puedes salir o no? Yo creo que sí, ¿no? Sí que podéis salir por ahí. Yo creo que por aquí no puede salir A ver si me atacan tío, quiero ver si me atacan Si no me atacan es perfecto ¿Sabes lo que te digo? A ver si me atacan <risas> Pensaba que no Estaba yo tan tranquilo Seguro es que no hace falta ni entrar, tío. Claro. Soporte para pociones, soporte para pociones. Donde se elabora la alquimia, chaval. ¿Cuánto me puedo hacer? ¿Eh? ¡Ole! ¡Ole! Vale, el polvo de llama como, como iniciante, ¿no? Botella de agua y hemos dicho verruga de inframundo. Ah, vale, vale, vale. ¿Y esto dónde va? ¿Y va así? ¿O esto va así? Poción rara. Ojo, ojo. ¿Esto qué hace? Poción rara Más ojo de araña y da veneno Más lágrima de goz y da regeneración Poción ¿Eh? rara Lágrima de gast. Y esto da regeneración, en teoría. Toma, toma, toma. Vale, o sea que sin agua no se puede meter, ¿no? Y esto no se puede llenar de agua. Oh, madre, ya sabemos hacer pociones. Oh, oh. Mm. Vale, y con redstone mm. y tal la mejoramos. Mm. Con redstone y polvo de ese... De este, lo mejoramos. Cómo se mejora esto. ¿Teoría? Ah, poción de fuerza, de salto, de lentitud, de rapidez Azúcar es de rapidez Oler, regeneración 2 Y ahora con azúcar... Deberíamos tener pociones de rapidez. Vale. Y luego es ponerle el polvillo este. La piedra brillante. ¿Eh? ¡Ole! Al aplicarse, al aplicarse 20% de velocidad más. La dos es menos, pero será más, más porcentaje y el otro será más tiempo. Tres minutos, ¿eh? Bueno, hablemos de las dos también, no imagino. Y poco más nos queda por hacer, chavales. No verdad. Ahí está un minuto 30 eh, ojo 40% chaval vale tenemos pociones de rapidez también no bad eh. bueno chavales con esto lo vamos a dejar eh, ya sabéis dejad vuestro follow si os ha gustado el contenido que estamos haciendo ahora en el canal eh, os podéis suscribir activamente con Twitch Prime, ya lo sabéis, vinculando a vuestra cuenta de Amazon Prime. Y nada, mañana veremos qué hacemos, ¿vale? Mañana veremos qué hacemos, chavales. Nada, hasta luego.